no, en serio pero es que así están las cosas vaya panorama llevamos bastante tiempo desde el último programa de No Muerde, así que conviene recordarlo hola, soy Juan Pablo Herencia esto es un libro y no muere. De Manuel Rodríguez Chelu, dejarnos aprender reflexiones desde la pedagogía libertaria. Todo este enorme retraso desde el programa anterior se ha debido sobre todo a causas personales, pero hasta cierto punto ha venido bien porque hemos conseguido que quien yo me sé se tome unas vacaciones. En fin, que no va a molestarnos. En la introducción, Chelu nos hace un recorrido histórico por la escolarización y nos da una fecha clave para que sepamos cuándo fue el inicio de la universalidad y de la obligatoriedad de esta escolarización. En la nota aclaratoria del inicio se esmera por definir conducta disruptiva, conducta desafiante, eh, socialmente adaptativa... La definición que hace de conducta es inexacta, pero bueno, tampoco nos vamos a poner más papistas que el Papa. Y finalmente se decanta por los conceptos conducta desiderativa y acción desiderativa. ¿No sabes qué significan esos conceptos? Pues al libro, al libro. Que habrá que leerlo, ¿no? Que esta gente tiene que comer. Capítulo 1. Responsabilidades. La escuela estatal y su profesorado. Desde este capítulo ya se inicia con el estilo que va a mantener durante todo el libro. Es decir, plantear sus propias ideas y además plantear las contrarias para iniciar una especie de debate consigo mismo que es bastante interesante. En un libro claramente anarquista y sobre educación, eh, cabría esperar que se criticara duramente a los maestros y a las maestras. Sin embargo, Celuc muy acertadamente los salva de la quema, sobre todo porque reconoce la dificultad de ser maestro y maestra dentro del sistema capitalista. Analiza la problemática que suponen los libros de texto como algo cerrado, eh, los exámenes como un fomento de la competitividad y el sistema de premios y castigos. Los libros de texto dejan poco margen de acción a los maestros y maestras, y para Colmo nos obliga a seguir un ritmo, por no hablar de la inutilidad de copiar y además alejarse del aprendizaje vivencial. Los exámenes tienen dos objetivos: segregar y hacer que se compita, que son las bases del capitalismo más despiadado. Y no valoran en ningún momento los procesos de aprendizaje. Y el sistema de premios y castigos fomenta el desarrollo de una personalidad altamente competitiva, piedra angular del capitalismo. Ojo, es importante la diferencia que realiza entre castigo y consecuencias de la conducta. El primero no está relacionado con la conducta en sí y no busca eh, enseñar nada, simplemente busca obediencia. Y aunque no lo ponga explícitamente el libro, los castigos nos vuelven bastante más vagos a los educadores y educadoras, sobre todo porque hay otras alternativas no basadas en el castigo que funcionan muchísimo mejor, pero claro, necesitan de bastante más esfuerzo. En la parte dedicada a la escuela estatal nos lleva por un recorrido en el que viene a decir lo siguiente. En el capitalismo la trayectoria correcta es servir al Estado. Para ello hay que obtener una titulación. Para obtener esta titulación hace falta una, ed una educación reglada y muy concreta, llena de valores puramente capitalistas. Y finalmente el Estado ostenta el monopolio de esta educación, así que nos deja sin opción. El currículo oficial del Estado homogeneiza el aprendizaje y no se adapta a las necesidades de cada uno de los alumnos y alumnas. Y es interesante, sobre todo para mí, el caso de la educación infantil, que no es considerada esencialmente educativa, aunque se producen enormes aprendizajes y tremendamente importantes en estas edades. De nuevo, propone alternativas como el aprendizaje experiencial y colectivo. En el capítulo 2, posibilidades de la escuela estatal, eh, parte de la diferenciación entre escuela estatal y pública, que son dos cosas distintas y además las define con bastante lógica y nos acerca a las dificultades para poder acceder a escuelas antiautoritarias. Si tenemos en cuenta la inutilidad de intentar cambiar el sistema educativo desde dentro, la actitud de los maestros y maestras se hace especialmente importante para generar un proyecto educativo libertario paso a paso. Y ojo, que nos da ciertas pistas para una posible hoja de ruta en esta dirección. El capítulo 3, obligatoriedad de la asistencia, es uno de los capítulos más flojos del libro, sobre todo porque dedica poco espacio y solamente a una de las funciones, la asistencial del sistema educativo. Y no va mucho más allá de alguna obviedad. Y si el anterior era un capítulo corto, el capítulo 4 es mucho más corto aún. Se titula Juego solo para divertirse. El capítulo consta de una sola página para acabar simplemente defendiendo el juego libre. Y punto. Y ya está. aquí para adelante. E incluso ha hecho que tenga que volver a mirar mi ejemplar del libro para ver si le faltan páginas. Y no, no, no le faltan, es que es así. Reconozco que me gusta el planteamiento del título del capítulo número 5. He hecho el trabajo sobre fútbol porque soy chico. Parte del eterno debate entre la influencia de lo genético y lo social en la definición de género. Y también repasa prácticas en la escuela que esconden micromachismos e incluso machismos a todas luces. La lástima es que en ocasiones resulta bastante reduccionista su división entre libro y pelota de fútbol y da una brevísima pincelada acerca de roles y materiales en el aula. ¿Por qué puede ser que estos dos últimos capítulos hayan sido tan cortitos y se hayan mojado tan poco? Pues puede ser que estuviera esperando el capítulo número 6. Diversidad funcional y personas con discapacidad. Claro, aquí Chelu se mueve en su campo, en su campo de trabajo me refiero. Repasa las diferencias entre integración e inclusión y ojo que, aunque pueden ser sutiles, son tremendamente importantes y aporta conceptos como eh, aulas estables y centros preferentes. De nuevo sale a la palestra la necesidad urgente de recursos para poder realizar el trabajo en centros bien preparados, con personal también bien preparado y no explotado. Y es un soplo de aire fresco el que ataque frontalmente la falacia de que los niños y niñas con necesidades especiales retrasan eh, la evolución normal del resto de niños de clase. Los culpables realmente son la metodología y la falta de recursos. Posibles soluciones, por lo pronto echar un vistazo a qué estamos hablando exactamente cuando exigimos escuela pública y de calidad para todos y todas. Dedica toda una parte a revisar la actitud paternalista que tenemos con los niños y niñas con necesidades especiales y además refuerza tremendamente el papel de la empatía. Acerca del diagnóstico resulta bastante agradable sobre todo por motivos personales que el autor eh, refiere que es útil en terrenos como el sanitario y el clínico y sin embargo eh, ponga en solfa su utilidad en terrenos como el educativo, en el que se tiende a una homogeneización del trato a las personas diagnosticadas con alguna discapacidad. Y mención especial al lenguaje que usamos para referirnos a las personas con discapacidad, y además las implicaciones que este lenguaje conlleva. La diferencia entre escuela libre y escuela libertaria ateniéndonos a tres puntos. A saber, autoridad. Traza una línea fina que separa la autoridad natural o moral de la organización de una jerarquía y analiza las posibles contradicciones y dificultades del modelo de libre desarrollo basado en la no intervención del adulto. En la tendencia anti-autoritaria, la libertad se iría asumiendo desde una autoridad educativa, es decir, se va desarrollando poco a poco, paulatinamente. Y se valora claramente el esfuerzo frente a la inmediatez hedonista, tan típica del capitalismo. Desde luego, el esfuerzo y el proceso no están valorados en nuestro sistema educativo. Simplemente se valora el resultado. Esta autoridad educativa pasa a llamarla, muy aceptadamente, autonomía. Llegados a este punto, hila un poco más fino, pasando a hacerse preguntas sobre directivismo y autoritarismo. Y finalmente adopta una posición valiente y se lanza a tumba abierta para intentar responderlas. Desde el punto de vista personal y teniendo en cuenta que el servidor trabaja en entornos educativos, no puedo más que estar de acuerdo con la visión de Chelu con respecto al aprendizaje dirigido. Así que, campeón. Ah, y bonita reflexión acerca del alcance de la educación libertaria. El colectivo. Otra diferencia entre los tipos de escuela que Chelu propone en su libro es la generación de un sentimiento colectivo. En CNT ya tuvimos en su momento un interesante debate acerca de la dificultad para equilibrar la libertad individual y la colectiva, y Chelu aporta algo de luz al respecto. ¡Asamblea, gente! ¡Asamblea! 3. Politizar la educación. Aunque avisa del posible peligro de adoctrinamiento, y hay que tenerlo siempre en cuenta, el autor defiende claramente una politización de la educación, que sería una fuerza de oposición a la influencia diaria y constante del capitalismo en nuestros niños y niñas. Politizar sería simplemente hacer explícita la realidad política en la que se vive, y eso se puede hacer claramente en las escuelas. Vaya que se sí puede hacer. Y de nuevo plantea la necesidad de que los niños y niñas vivan experiencias intensas, incluso duras, dentro de un ambiente controlado, es decir, fuera de peligro, para ir desarrollando personalidades cada vez más fuertes e independientes. ¿La queja que tenía con respecto a los capítulos cortos de antes? Pues casi lo arregla un poco en el capítulo número 8, aprendizajes vivenciales. Aún así, este es el capítulo donde tengo mis mayores diferencias con Chelu, sobre todo porque prácticamente ridiculiza cualquier aprendizaje que no sea vivencial. Y quizás se le esté escapando, no lo sé, que nuestro cerebro es un órgano terriblemente complejo y que necesita de muchos tipos de aprendizaje, incluso los no vivenciales, para desarrollar determinadas habilidades, entre ellas, ciertas partes de la abstracción. También simplifica el concepto de curiosidad y sus implicaciones. Y aunque inclinarse por el aprendizaje experiencial es justo y necesario, al final su enfoque llega a ser un poco simplista. Capítulo 9. Profesorado como recurso didáctico. Inicia el capítulo atacando frontalmente el adultocentrismo y la supuesta eh, autoridad moral que tenemos los adultos con respecto a los niños y niñas. También Hace hincapié en la necesidad de aprendizaje para los maestros y maestras más allá de lo restrictivo y poco adaptado del aprendizaje en las carreras universitarias. Y ojo con el fino equilibrio entre reforzar positivamente y fomentar un ego desmesurado. Planea finalmente sobre lo idóneo de desarrollar una metodología anarquista, eso sí, libre de dogmas pero con materiales específicos, propios. En la despedida se deja llevar por sus recuerdos, quién sabe si quizá un poco dulcificados, no lo sé, y abandona el análisis para pasar a terrenos un poco más emocionales. Y ojo a la propuesta que insta al profesorado anarquista a no abandonar la educación estatal. manera. Y finalmente recomienda una bibliografía y filmografía que, aunque no sea exhaustiva ni creo que necesite serlo en este libro, eh, sí que puede resultar tremendamente interesante. ¡Pispa! Pasemos ahora al análisis. Nos encontramos ante un ejemplar delgadito con buenas cualidades, como por ejemplo su dedicación a sus cachorros. Aunque con algunas pruebas de la GVT no tiene especial problema, en algunas quizá... Entra poco, o incluso no entra, y no porque tenga miedo, sino simplemente porque hay muchas pruebas poco tiempo. Y aunque su aspecto no sea el que más te llame la atención dentro de una camada más amplia, sí que tiene algunos detalles ilustrativos, ilustrativos, en su interior. En nuestro vacunímetro alcanza un muy notable... 7 ¿Eh? 7 5 ¿V? Palito, palito. Siete. ¡Vamos! El instante de Taibo. Parece que no ha leído mucho este buen señor. Chicuelos, chicuelas, personas no binarias, en el vídeo anterior os comenté que podía haber una sorpresa. Espero en el siguiente vídeo poder anunciar algo importante. Bien, pues tiene que ver con un programa que estoy realizando para los compañeros y compañeras del Cosaco y que se llama Libros en ruta os invito a que echéis un vistazo a su más que interesante canal de YouTube. Y por supuesto que naveguéis por nuestra particular biblioteca en No Muerde, en los programas anteriores. Además de que os suscribáis si no estáis ya suscritos al canal de CNT Córdoba. Y podéis seguirnos tanto a CNT Córdoba en Twitter, como a mí personalmente también en Twitter. Comentad lo que os dé la gana, comentadme lo que os dé la gana. Muchas gracias por los comentarios anteriores. Y recordad que soy Juan Pablo Herencia, soy vegetariano, aunque no se me nota... Esto es un libro y no muerde.